Dios, ¿cómo están? Bienvenidos acá a mi canal de YouTube. Y hoy tenemos el análisis de este señor. Eh, este señor que se llama Beau Rask, eh, O burrasquito, o churrasquito, o como quieran decirle. Pero lo que sí es cierto es que es un vehículo premium de tier 8. Bien, y estamos en la sección de analizando. Premiums, bien, recuerden que son Premiums de cualquier tipo, bien, o sea Puede ser de tier 5, 6, 7, 8 3, lo que vos quieras eh, Porque recordad que también hay vehículos De, de, de tieres menores ¿bien? Por ejemplo el Chinukai Tenés vehículos de menor, incluso Tier, como puede ser el PZ235 eh, O yo que sé, lo que vos quieras Básicamente lo que usted, lo que vos sé que era eh, vos sé ahí, bien, PZT15 También que, bueno, yo que sé no, ni, ni me acuerdo ese tanque pero bueno, la cuestión es que estamos con este burrasquito y antes de ir a lo que tiene que ver con el análisis de este burrasque en sí, les quiero pedir un gran favor y es que me acabo de abrir un canal nuevo que no tiene nada que ver con el WOT. que tiene que ver, o sea, si sí, el primer video que subí es de Watt, pero porque iba a ser de WOT, pero no, no, no quiero que sea de WOT. porque ya es este de WOT y ya estoy eh, totalmente colmado de lo que tiene que ver con WOT y satisfecho por supuesto que sí y agradecido con el WOT y con todos ustedes, pero va a ser un canal que no tiene nada que ver, que no me importa el copyright, así que puede ser analizar yo qué sé, canciones, analizar reaccionando a esto, reaccionando a lo otro y va a ser más que nada de reacciones y de ir viendo qué, qué onda con otras yo qué sé, con otras culturas, el otro día por ejemplo reaccioné a un video de, de, de un chabón de México y bueno, probablemente haga otro de, de también, de, o de México o de otros países, yo qué sé, bueno, si tienen alguna cosa a la que quieren que vaya reaccionando me lo pueden dejar abajo, me pones a y eso va a ser directamente lo que voy a estar haciendo en el otro canal, bien que de a poquito va creciendo, ya creo que somos como 35 personas, pero lo creé o sea, tiene un solo video, ya pronto voy a subir otro, eh, pero bueno, nada, eso les quería agradecer, si se suscriben, abajo en la descripción les voy a estar dejando el link de ese video solamente van, es un segundo, ahí se suscriben y me apoyan un montonazo porque es arrancar de cero, no sabés qué difícil y qué nervioso me puso para grabar el primer video, porque no, no, es, no es tan sencillo arrancar de cero como en este, que ya tiro fruta, digo cualquier cosa, y más o menos fluye todo, en ese como distinto no sabía bien para dónde encarar y demás. Pero bueno, quería decirles eso, cerrar ya con el tema. Y, y agradecerles. Y si se pueden suscribir en ese canal. Que también se llama Nando. O sea, no, no, no Tampoco es que me, me maté. Me maté creándolo. Y de última también me pueden dejar recomendaciones para ver cómo se puede cómo se puede llamar el nuevo canal. Abajo en los comentarios de este video. Listo, cerrado eso. Vamos a meternos en el burrasque entonces. ¿Qué podemos decir de este burrasque analizándolo un poquitito? Vehículo. <coughs> Francés De Tier 8 Premium Yo podría decir Es que no me quiero adelantar Pero es que es, me voy a adelantar Porque es uno de los mejores vehículos de su nivel Bien, y de, de, de este tipo de, de vehículos Premium Es uno de los mejores porque Bueno, muy sencillo eh, Tiene movilidad Tiene visión Pega relativamente bien Relativamente bien, no, pega bien Realmente pega bien eh, fíjense que los vehículos que venimos comparando hasta ahora pues, El Panther 8,8 Que pega 2,80 Y el MX m 449 del francés O también llamado Liberté Que es lo mismo por la skin cambia nomás Y pega 300 Este pega 360 Es un vehículo medio Y pega 360, ok O sea, pega muy, muy bien Podemos decir que pega 360 De daño promedio por disparo Tiene una penetración que es de 190 Bien a ver, esta penetración yo realmente no la considero como un 190. Si bien es verdad que muchas veces te va a pasar que eh, vas a rebotar tiros a los vehículos más duros, seguro que le vas a rebotar. O sea, te diría principalmente que ni te gaste. O sea, no te preocupes en dispararle a vehículos que están muy lejos y de frente a vos. Por ejemplo, pensá que te va a tocar con tier 10. Por ejemplo, tenés un E100, o sea, es al reverendo pedo que le tires... A 300 metros en el frontal Porque no le vas a hacer absolutamente nada No hay ningún tipo de chance Bien Ni en la panza abajo le vas a entrar Así que no te gastes No gastes munición al pedo eh, Con la munición estándar Bien Tenemos una penetración de 190 Tiene una velocidad de 1000 metros por segundo Lo cual no está nada, nada, nada mal Ahora fíjate lo que es La penetración de esta munición 240 ¿Es mucho? ¿Es poco? Está eh, en lo intermedio, bien, está en intermedio, está en intermedio tirando un chiquitín para abajo, bien, o sea, de, en una tabla de, de 0 a 10, donde 10 es el máximo, que puedes decir, bueno, qué excelente penetración que tenés con APCR eh, y que 0 es lo mínimo, bueno, podríamos decir que tiene un 5, bien, es un 240, es casi de lo mínimo que tenemos. En penetración, pensá que el Panther 8.8 tiene 237. Y ya me estaba quejando del Panther 8.8 porque ve tier 10 y penetra 237. Acá tenemos 240, que incluso es un poquitito más. Es un poquitito más, no es mucho más. El lance en C penetra 245, si no mal recuerdo. Y a veces le va a costar un poco. Con lo cual, pensá que 240 es una penetración relativamente baja en tieres altos. Bien, ahora en tier 8 está muy bien. Muy bien las dos. En tier 8 están muy bien las dos. En tier 9, ten, tal vez tengas que usar, depende de acuerdo del caso, eh, esta munición. Y a veces no va a hacer falta y podés cargar tranquilamente esta munición. Eh, la explosiva penetra 53. No está nada mal. Yo realmente... Es que... Para recargar en 19.71 y tirar dos explosivas que saquen 28 y la otra que saque 45... Y entre las dos a que es 80 y tengas que recargar en 19.7 segundos, yo te recomiendo que no lleves ninguna explosiva. Pero bueno, si querés tranquilamente puedes hacer esto y llevar dos en el, acá en el tambor de las explosivas. Pero no, la verdad es que no lo recomendaría. Eh, dijimos entonces que tiene una cadencia de fuego de 5.53 tiros por minuto. bien Eso es lo que simboliza la, la cadencia, que son se traduce en unos 19.71... De segundos de recarga Tiene dos proyectiles en el tambor Por decirlo así Y tarda dos segundos Entre proyectil y proyectil ¿Cuál es el tema a veces De lo que tiene que ver Luego de disparar cada proyectil En realidad el primero Es que una vez que disparas el primero Tenés que esperar un toque Porque tarda bastante en cerrar retícula Y si disparas pum Y al toque disparas el otro Salvo que estés huyendo Porque justo te vieron O te espotearon y ves que el cañón del otro te está apuntando a vos, ahí sí disparás y te fuiste, y te escapaste y nos vimos chao adiós, pero si tenés el tiempo de apuntar un toque, un segundo aunque sea para que dejarlo en dos segundos ahí va, bien, porque si no es que es muy probable que lo, que lo falles, aunque este vehículo tiene algo muy extraño que es que, que en realidad no es extraño que me hace acordar muchísimo al EBR 75 FL y a los ligeros con, rueda, eh, con ruedas en particular, que es eh, el autopuntado que tiene, el AIM ¿bien? o sea, ¿por qué? porque vos haces autopuntado a 400 metros a un vehículo o sea, que vos sabés que lo vas a penetrar, por ejemplo un tier 7, un tier 6 un pesado, lo que sea que más o menos sabés que se la podés clavar eh, y a veces en movimiento se la clavas y no es que a veces, una vez cada muerte de obispo, una vez por año, no, no, es que tiene muy buen eh, tiene ese, muy bien ese, ese AIM, ¿bien? ese... ¿Cómo te puedo decir? Cuando haces autoapuntado... Bueno, eso lo tiene excelente. Eh, de hecho... Mirá, te, te voy a contar una cosa. De hecho, yo cuando jugaba Frontline... Que ahora no está hace mucho, pero cuando vuelva... Vuelva a Frontline lo voy a jugar seguramente. Me pasaba que cuando venía un EBR 75FL... Con mi Bachat 12T... De línea, ligero con... Ese autocargador francés de Tier 8... No lo podía salir a correr porque es que no le pegaba un... Fucking tío, ¿bien? Entonces... Con este yo veía un 9R que venía ahí, tipo molesto, ahí en el cam a campo abierto. Y con este salía a buscarlo porque sabía que por lo menos los dos proyectiles les iba a clavar. Si no era los dos, uno, porque tuvo suerte con el otro, se los iba a clavar. Eso es lo que tiene este vehículo que es excelente. Y por lo que algunos también dicen que está, que está roto. Eh... Después, vamos al tema de lo que es velocidad de apuntamiento. Lo que les decía recién, 3.06. Es mucho, la verdad que es mucho. Fíjense que yo estoy llevando comida incluso, ¿bien? Entonces, eh, 3.06 es, es bastante, es bastante. Recordá que una vez que disparece el primer proyectil, espera un chiquitín. Yo sé no seas ansioso, yo sé que es difícil, pero espera un poquito y después dispara el otro. Eh, dispersión 0.37. Bueno, la dispersión de 0.37 para mí, para mí en lo personal, salvo que estés muy, muy lejos, muy lejos a unos... 400, 500 metros No creo que tenga esta dispersión real ¿Bien? ¿Por qué? Eh, porque realmente A veces sí te trolea un poco la munición Pero es que realmente el tiro por lo general Va más o menos a donde apuntás Y si haces autopuntado es que el tiro Le vas a pegar, es que le pegas al tanque En movimiento le pega con, con, el, con este equipamiento, con lo que es el estabilizador Vertical o incluso el otro Lo que es el mecanismo de rotación mejorado Con cualquiera de los dos Es que con autopuntado casi se lo vas a pegar eso no te asegura la penetración, ¿bien? Porque como dijimos, tenés 190, eh, 240. Entonces, no te asegura la penetración. Pero estás seguro que le vas a pegar casi seguro. Eh, el DPM, bueno, bastante bajo. Pensá que recargás en 19,70. Pero tenés asegurado unos 700 de daño. Esto es lo que te asegura los tiros. Muy pocas veces te va a pasar que saques unos 600 y moneda, unos 650. Por lo general, eh, pegas alrededor de unos 340 por disparo, más o menos, eh, con lo cual hacen unos 720, unos vos sabés que cuando te lanzás a uno que sabés que está distraído peleando con otro, por ejemplo, y te vas atrás del chabón, justo lo agarrás por el culo, por la cola, bueno, entonces agarrás y le clavas los dos y vas a ver que sacás unos 700, es así, más o menos, por lo general pasa eso, y pensá que, Tenés que usarlo como carroñero bien, no, no, Nunca tenés que mostrarte en el sentido de ir a enfrentarte Muchas veces a veces veo ¿sí? los burrasques que se enfrentan Contra otros vehículos Haciéndola de para adelante, para atrás, para adelante, para atrás ahí. Eso no es la función de burrasque Pero para nada, todo lo contrario Te diría que no, eso es lo, lo que Justamente es lo que no hay que hacer deja que los demás se peleen Esperá que pase un poquito la partida Si tenés una buena posición en un mapa que vos conocés Que sabés que pasan por ahí El enemigo cruza por ahí y tenés buena visión Como en mi caso, fíjate que yo le puse las ópticas Y la comida para justamente 483 metros de visión Sé que voy a poder detectar Y tiene un, encima lo peor de todo Es que tiene un buen camuflaje para hacer un medio tiene, Está realmente por encima de la media Tiene el camuflaje de un cazatanques Bien, tiene el, el camuflaje de un. No te digo de las mejores casas. Pero es realmente 726. Es el camuflaje de un caza. Por lo general es, es lo que tienen más o menos. Un poquito más, poquito menos. Después, eh, si tenés, te, lo que te decía, si tenés una buena posición en la que sabes que los demás van a cruzar por ahí. Bueno, entonces te pones ahí. dejas que vayan pasando. De última te pones de cola. O sea, si por ejemplo ellos pasan. Por donde está el ISM, el ISM2, te puedes poner tranquilamente así, porque tampoco es la depresión, no es eh, la mejor del mundo, tal vez te, te cueste un poquito. Eh, y te pones así y directamente apuntas ahí. Cuando ves que pasa el último, le tiras el primer tiro, le tiras el segundo y automáticamente te rajaste y además te llevas el asistido. Eso es lo que tiene de bueno este vehículo. Tiene mucha visión. Es un ligero encubierto, más que un medio-medio. Es un ligerito. Es. Es un, no te voy a decir que es un izquierdo con ruedas ni, ni, ni por cerca, pero que tiene una movilidad realmente excelente excelente el único problema, la única pega diría un español de este vehículo en movilidad es el tema de que tal vez no gire tan rápido como uno quisiera ¿Cuál es la forma de solucionar eso? Bueno, deja de apretar la tecla para adelante un segundo y girar igual. Después seguís apretando la tecla para la W para adelante, ¿bien? Entonces, como que el vehículo deja de girar y ahí cierra más. Se cierra más para la izquierda o para la derecha, donde sea, ¿bien? No sé si, si me expliqué, fui claro. Por ejemplo, vos estás con la W para adelante y girando, ¿no? O sea, estás haciendo una curva. Entonces, dejá de apretar un poco la W, un segundo, un toque así, y, y, y seguís apretando la de girar. Y de, después vuelves a apretar la W. Entonces como que va a cerrarse más. Eso te puede llegar a salvar un momento. En algún momento donde te estén apuntando. Y sabes que te, o sea que sos eh, claramente el blanco de un enemigo. bien. Bueno, seguimos. Eh, el DPM dijimos que es relativamente bajo. Pero bueno, ya sabes que con el doble cargador que tenés. Los dos proyectiles. Te aseguras un, una salva de 700 por disparo. Con lo cual después te vas, te vas a recargar te volvés a pegar otra vueltita por ahí y pegás otros 700 y ya tenés asegurado 1400 de daño. Después ya lo que venga es, es gratis porque por ahora ya pegaste eso. Recordá que encima si hiciste la de esconderte de los arbustos ya tenés daño asistido y más lo que pegaste y todavía puedes llegar a pegar dos salvas más. Con lo cual hacer unos 2000 monedas de daño con este vehículo no es, no es nada raro. Bien. Después, puntos de vida, acá sí que podemos decir que flaquea un poco, ¿por qué? Por lo que les dije recién, es un medio, eh, perdón, es un ligero encubierto, ¿bien? fíjate que los medianos, la mayoría, <coughs> no creo que haya un mediano que pierda con este, ¿bien? Realmente le digo, Burras que está acá, tenemos el Progetto, que también es otro autocar autocargador, 1400. El Lancense, que también es un monotiro, 1350 que tiene poca vida. Eh, otro que tiene poca vida, 1300, el lis eh, el de orito, el 59 Gold 1300 eh, El Skoda T27 1350, bueno, fíjate que hasta ahora El, el, te, te lo todo, el Centurion 1400, el T54 First eh, 1300, bueno Fíjate que este está por debajo de Absolutamente todos bien De todos los medianos Estás por debajo ¿Qué quiere decir que estás por debajo de todos los medianos en vida? En HP, que tenés que cuidarla como oro No te podés ir regalando y tratá de evitar estar siempre en las primeras líneas moviéndote. ¿Por qué? Porque si llegás a salir con una partida de tier, por ejemplo, 8 y 9. Y hay un TD atrás. Como por ejemplo puede ser el caso de un 704. El tier 9 ruso. Eh, que te lleva al 268. Podés tener, un, por ejemplo, un T30. Bien. Esos cañones que vos sabés que te van a sacudir hermoso. Y te pegan una torta de 800. Más o menos, ponele. Te vas a quedar con unos 400 puntos de vida para toda la partida. Lo cual te limita... No, no es que estás muerto, pero te limita un montón. Te limita un montón, porque con 400 puntos de vida lo único que te queda por hacer es jugar de carroñero, ahí de ladrón. y Vas por atrás y pegás. Bien de traicionero, por decirlo así. Vas, dejas que tus amigos, o tus, amigos, tus compañeros eh, se, se maten ahí y te, después ya te conviene avanzar directamente o jugar en una tercera línea y empezar a disparar desde el fondo, porque y encima sabiendo de que no, no es lo más preciso ni lo mejor que podés hacer con el tanque bien pero es lo que te queda porque realmente con esa, con esa vida contra tier 9 es que cualquiera cualquiera te puede llegar a bajar de un tiro con 400 de vida obviamente el RNG te puede ayudar y que te peguen 399 y quedaste con 1 de vida y podés seguir jugando pero no es lo más recomendable así que cuida mucho esos puntos de vida ¿cómo se cuidan los puntos de vida de un vehículo? bueno, sencillo más en este en particular eh, trata de al principio de la partida como te dije si puedes ir a una posición de espoteo donde sabes que no te van a detectar y vos no vas a disparar al principio sino que te vayas te vas a llevar el asistido eso está bien después eh, deja que avance un poquito la partida y es un vehículo en el cual vos a, me, a mediados de la partida ya podés empezar a moverte ya sabes que los cazas. Fueron detectados, por ejemplo, algunos. o sabés que el T30 fue a primera línea el de aquel lado y está del otro lado. Y vos sabés que de este lado tenés los medios y que tus medios están luchando con ellos. Y que tal vez puede que haya alguno por ahí que esté solito. Y vas y le pegás el cargador y te retirás. Aunque incluso te comas un tirito, yo que sé, capaz que te pegan unos 300, 350. Está bien, vos le bajaste de 700. El tradeo de daño, el intercambio de daño te conviene. Porque vos le bajaste de 700 y el tipo te bajó 300. Bien, entonces eso, eso sí te conviene hacer pero no al principio de la partida mostrarte mucho, porque ni hablar si te pega un arti que te, es que te vuela de un tiro, básicamente. No te vuela de un tiro, pero si te engancha bien, te mete una buena bomba, es que te va a bajar 800 tranquilamente. Y, y, es que la, el Arti explota donde está el ISM y ya te va a hacer daño igual, porque mira lo que es esto. 40, hablando de lo que tiene que ver con la resistencia, 40 frontal, 20 lateral, 20 trasero, bro. blindaje de torreta... 15 frontal, o sea, es nada, es papel de, de, de fumar, 15, 10 de lateral, 10 trasero. O sea, realmente no existe. Este, este vehículo no tiene ningún tipo de blindaje. Bien, o sea, no te confíes en el blindaje, no vas a rebotar ningún tiro, salvo que Dios y la Virgen quieran de que te pegue en el cañón y te rompa el cañón y no te haga daño. Bueno, okay. Uf, no sé, pues si no te entra todo, bro. Es que realmente te entra todo, todo, todo. Eh... Y, tenés, y si tenés alguno que sea avispado, que esté avivado. Y está con un cazatanques o con un mediano que penetre bien. Incluso con un pesado que penetre bien con explosiva. Te puede llegar a meter una explosiva que te puede dejar culo para arriba. 122 TM, por ejemplo. Y eso que no es, no es la mejor eminencia en, en penetración. Pero tiene 62 y te puede llegar a pegar hasta 644. ¿Bien? Pensalo bien. 644. O sea que te deja... Con la mitad de la vida, directamente con una explosiva que te metió. Así que, ojo, porque 62 que tiene para penetrar, te penetra en cualquier lugar del tanque. Listo, cortito, más claro imposible. Acá viene la parte linda del vehículo, bien. Peso 12 toneladas, no pesa absolutamente nada, pesa lo que pesa un ligero, básicamente. Y tienes una potencia de 310 caballos, lo que eh, se traduce en una potencia específica de 25,04, bien. Yo realmente. Es que. Yo te podría llegar a, a decirte que esta equipación es la con la que yo lo llevo. Pero tranquilamente, esto de acuerdo al juego de cada uno. Para mí, los vehículos no se equipan de una forma única. ¿Bien? Porque a mí me dicen, sí, bueno, equipalo así, equipalo así. No, mejor equipalo. Cada uno lo equipa como lo equipa. Y si vos jugás bien y tenés un daño promedio por partida relativamente bueno. Eh. No, no hace falta. ¿eh? Yo tengo un 67% de victoria con este vehículo. La verdad es que es, me parece que es hermoso. Y creo que yo lo equipo así, ¿bien? Otros tal vez te pueden llegar a decir... Oh, pero metele el turbo porque va a ir un, un 10% más rápido. Sí, está bien. Está, está bueno. Porque en vez de 25 vas a tener un 27 de potencia específica y de movilidad. ¿Bien? No, no creo que sea una, una mala alternativa. ¿Bien? Tranquilamente podés cambiar lo que es el estabilizador vertical... Por, eh, por lo que tiene que ver con el mecanismo de rotación. Incluso. Y lo podés poner acá en el primer lugar. Porque fíjate que el mecanismo de rotación sirve también. Para este slot. Para este. Para este, esta sección de movilidad. Entonces. O también el cargador, el, car, el cargador. Que te diría un 10% más. Como decíamos. En el primer slot. Bien, eh, yo lo tengo equipado así, a mí así me funciona, después cada uno será dueño y libre de equiparlo como quiera lo que sí, obviamente les pido es que no le pongan endurecimiento, ni, ni, ni, ni equipo de radio, ni planchas de fragmentación, esas cosas raras no, incluso tampoco el ajuste de, de mira mejorado, no, no, tampoco lo recomiendo eh, el telescopio pero menos que menos, y más o menos yo creo que esta, lo que les dije más o menos son las variables que le irían bien a este vehículo en sí bueno, después eh, velocidad de rotación es muy buena pero tiene ese, esa, ese pequeño inconveniente que a veces no gira del todo fíjate que la velocidad máxima es de 62 km por hora que la vas a alcanzar casi seguro salvo que tengas que subir pero si no es que con este peso de 12 toneladas es que lo vas a alcanzar casi seguro, bro. Olvídate. 23 en reversa, así que no tiene nada de malo que te lleguen tipo a detectar. Si vos estás más o menos cubierto detrás de algún tipo de cobertura o detrás de alguna colina, lo que sea, automáticamente te retirás porque tenés unos 20 kilómetros en reversa. Y lo vas a alcanzar al toque porque tenés mucha potencia. ¿Qué más? Camuflaje. Eh, camuflaje, como les dije, es excelente. Bien, fíjate que tiene un camuflaje, un porcentaje de camuflaje de 41,02. Cuando está el vehículo inmóvil y sin disparar. 41,02 es excelente. Otra cosa, no les recomiendo poner la red de camuflaje porque realmente no es un TD. Bien, ni mucho menos y no está hecho para eso. Evalúense ustedes mismos cuando... Se los digo a los que ponen red de camuflaje en los vehículos medios, con buena, con excelente movilidad. Eh, si el juego te da esa posibilidad de tener una potencia específica excelente, justamente es porque el vehículo está hecho para eso. No para que te pongas en cuarta línea a snipear con red de camuflaje, escape silencioso y telescopio binocular. Bien, es un consejo que les doy. Si a vos te funciona, seguí usándolo así, te felicito y está muy bien. Pero... En, en líneas generales no sería lo más, eh, lo más idóneo, lo más adecuado. Se me seca un poco la garganta. Ahora sí, seguimos. Eh, como les decía, camuflaje. 41, para aquellos que no sepan, este, el, la primera antes de la barrita es 41,02. Es el camuflaje que tiene el vehículo inmóvil sin haber disparado. Una vez que vos disparás el vehículo, se te baja esa, ese camuflaje, se reduce a 8,12. Que tampoco es malo, tampoco es malo. Pensá que hay otros vehículos que se le va a 1, a 2, a 3 o a 4 incluso. A ver, pará, vamos a compararlo así: tiro, vamos a tirar fruta. Por ejemplo, el 274. Mirá, eh, se le va a 6,22. Eh, el 122TM se le va a 3,59. Eh, el Progetto se le va a 6,31. Bueno. A vos, vos, todavía tenés más camuflaje que todos ellos, ¿bien? Que todos esos medios que dije, después de haber disparado sin moverse, ¿bien? Ahora, camuflaje, cuando estás con el vehículo eh, en movimiento, o sea, estás yendo por un lado, tratando de espotear, no sé qué, pum, viste alguno, tal vez le haces un auto apuntado. porque querés rajarte porque sabés que si te espotea uno... Puede haber dos o tres que te van, a, te van a llenar de tiros. Te van a cagar a tiros. Entonces, lo que te recomiendo ahí, tranquilamente, es que te hagas un autopuntado y te rajes. Pero, si no disparás, tenés 31,57 de camuflaje. Que sigue siendo muy bueno. 31,57. mira el proyecto tiene 20. Es un montón. Un montón. El proyecto dispara y vos lo vas a ver. Y él no te va a ver, probablemente. Salvo que estés muy cerca. Obviamente, cerca, centro. Perdón. Cerca del centro de, la, de lo que es el radio de detección, bien. Eh, el Escoda. 18,8. 18,8. Eh, el Lansen C. Este puede ser que ando bien. 25,2. 25,2, ¿ves? Eh, y este incluso es mejor que el Lansen. Tiene más camuflaje que el Lansen. O sea, es bastante, bastante ninja, se podría decir. Pero recordad que también tenés la otra tenés buen camuflaje pero tampoco puedes disparar tampoco te da Wargaming la ventaja de que dispares de 600 metros para que seas invencible ¿entendés? Entonces vas a tener que acercarte un poquito por el tema del cierre de retícula y por el tema de la dispersión ¿cómo reducís eso? ese, ese hecho de que seas tan impreciso supuestamente a largas distancias bueno, con el eh, estabilizador vertical o con como les dije antes, con el mecanismo de rotación mejorado, fíjense que es más 10 a la velocidad de rotación de la torreta, gira más rápido. Más 10 a la velocidad de rotación del vehículo y menos 10 a la dispersión de la torreta, ¿bien? Cuando estás en movimiento, ¿bien? Estás girando en movimiento, ¡pum! tiraste para acá, tenés menos 10% eh, por ciento de probabilidades de errar ese tiro. Que no significa que vayas a penetrar, Te repito, una cosa es pegar, otra cosa es penetrar. Eh, y con el vehículo en movimiento, después de haber disparado, si estás correteando por ahí, después de que disparaste, se va a un 6,25 que igualmente es mejor que el resto, pero probablemente te vea. Una vez que disparaste, te van a ver, porque eh, si está alguno atrás de un arbusto, con telescopio o con eh, los, el, las ópticas, te van a ver, probablemente. Es muy, muy probable. Después, como les decía, bueno, rango de visión, yo lo tengo con 4,83, porque lo tengo con ópticas, con la ventilación, con hermanos de armas, con conciencia de la situación. Eh, al 85 tampoco es tanto pero eh, ahí va mejorando y le puse comidilla si le sacamos la comidilla vamos a ponerle por ejemplo el matafuegos fíjense que se va a unos 462 eh, de rango de visión con lo cual no está nada nada mal vas a detectar igual o sea que realmente la comida no es que te haga falta mucho que digamos si sí, varían un poco los valores que tenemos acá. Ves que se va a 0.38, se va a 3.2 y se va a 20.5 esta recarga, ¿bien? Eh, yo así te recomiendo que lo podés llevar tranquilamente, ¿bien? Así lo podés llevar tranquila, tranquilamente. Ahora, si querés potenciar las cualidades de tu vehículo, te recomiendo que lo llegues así, que reducís todo lo que tiene que ver con las cualidades, o sea, lo que es la recarga, lo que es la, la, el, lo que es la velocidad de apuntamiento, lo que es la dispersión, sube el DPM, obviamente sube lo que es eh, los valores de, de camuflaje también, por supuesto, y eh, porque ves que el café fuerte le sube más 1.55 a todos estos valores y le sube, por supuesto, unos 21 a lo que tiene que ver con rango de visión, el alcance de señal de las radios de 818, con lo cual vas a poder dibujarle a todos tus compas eh, los vehículos enemigos, porque para eso tenés velocidad y camuflaje. Bien. Bueno, amigos, eh, creo que más o menos les dejé todo en claro. Mm, no sé si queda algo por decir. Realmente, si tienen algún tipo de duda, me lo pueden dejar en los comentarios. Incluso si lo pueden mirá, lo pueden mejorar un poquito más, metiéndole alguna directiva. Por ejemplo, el de purga de ventilación. Si le pones la purga de ventilación, Puedes mejorar incluso un poco más los parámetros a 0.36, a 3.03, a 19.5 y eh, camuflaje 41, pasaste un poquito más, 8.2, 31.8 y 488 metros de visión. La purga de ventilación nos da uno, unos más 5, ¿bien? Así que todo suma, también el alcance de radio también, por supuesto, más 8. Así que todo suma para que el vehículo sea mejor. A veces, cuando vos tenés un vehículo que vas medio pelado, por decirlo así, sin directiva, sin comida, y, y, y a veces me ha tocado jugar con compas que lo llevan sin equipamiento, no digo que sea el caso de alguno de ustedes, pero eh, me, me ha tocado jugar que le digo, che, ¿y cómo lo llevas equipado? No, no, nada. Entonces, después, por eso tal vez puede que se pregunte, che, pero ¿cómo me detectó este hijo de mil? No sé qué, ¿cómo puede ser? Imagínate si encima le metes. Pará, les voy a hacer la última. Ahora que acá voy a eliminar esto porque no me sirve. Y vamos a poner este para comparar. Eh, no, no puedo, no me deja. A ver. O si sí me deja, a ver. Especial. Voy a ponerle el especial. El más powerful. Eh, para. Eh, eh, eh, eh. Ahí va. Bueno, ahí. Suponte que lo llevas así. Y lo llevas... Um... Vamos a especial. Y lo llevas así. mira Pasaste de unos 488 a unos 511, bro. 511. Eh... Camuflaje sigue subiendo a 740, 41, 32. Eh... Lo que es la recarga. Recarga antes. Velocidad de apuntamiento. Bajaste de 3.6 a 3.2. Y después 3. Eh, o sea, baja todo. Entonces, mientras mejor puedas llevar. Y con reconocimiento 524. Ya directamente, si lo llevas así. Es que directamente sacale esto. Sacale esto. Y ahí sí te digo que le pongas otra cosa. Tranquilamente podés llevarlo así. ¿Entendés? Y, y que sea lo que Dios quiera. O sea o lo podés llevar así. O lo puedes llevar tranquilamente con el... Con el mejorado del, del mecanismo de rotación. Eso, eso como, como prefieras vos. Yo la verdad que ya les digo. Le, le, les aconsejo más o menos llevarlo como como, le, como les comenté recién. ¿bien? Así que van a poder tener un excelente tanque. Muy bien equipado. Con un montón de ventajas. Y que van a poder... mira fíjate lo que es la potencia específica de este vehículo. 27,43. Es que es un es prácticamente un ligero. O sea, por nada es un ligero eh, Así que, bueno amigos Creo que no lo quiero hacer más largo, 30 minutos Por eso es que le digo que no juego, las, no juego Los gameplays, porque si no esta, eh, Estos análisis se van a 50 o 60, una hora de no, Es que es imposible, no, no lo ve ni mi abuela Así que bueno amigos, hasta acá Déjenme en los comentarios, acuérdense Por favor les pido, si me ayudan a Suscribirse en mi canal nuevo eh, Que vamos a ir subiendo diferentes cositas Si quieren que vaya reaccionando a cosas Déjenmelo en los comentarios de este video o en el comentario de, del último video que subí Que seguramente hoy iba a estar subiendo algo en ese canal Porque quiero meterle power Porque voy, disfruto mucho de subir cosas que No siempre tengan que ver con el WOT Que sean divertidas o, o, o lo que sea que, que tenga ganas, así que bueno, les agradezco un montón Gracias por todo, cuídense mucho Y que tengan un hermoso día Besos, chau chau